La primera colaboración de Pirofobia ya está aquí, así es, la primera colaboración de nuestro juego de backrooms favorito ya llegó justo el día de hoy hace unas horas. Esta colaboración es con el grupo musical Metallica. Metallica es un grupo musical estadounidense de thrash metal originario de Los Ángeles. Los miembros actuales son Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett y Robert Trujillo. Esta colaboración trae nuevos objetos a la venta y estas dos nuevas medallas. Lux Eterna y King Nothing Este último es una referencia a una canción del grupo